Si es que has andado la cantidad de tiempo suficiente en el cerro, es muy probable que ya hayas desechado las cámaras y hayas instalado tubular. Los tubulares tienen una serie de ventajas, pinchan menos, pueden andar con menos presión y por ende andan más confiados y con más agarre. No todo sistema es perfecto y la contraparte es que son a veces extremadamente difíciles de montar. Así es que en este video vamos a ver varias soluciones para montar un tubular que no quiere montar. Para este experimento vamos a ocupar dos llantas Esta Von que está en el mejor estado que una Von puede estar Ese pedazo de ahí está plano, el objetillo está rajado Pero dentro de todo para montar un neumático es una llanta que está en bastante buen estado Por otro lado está la llanta antigua de mi bicicleta, que esta sí que sufrió maltrato y quedó bastante hecha bolsa Tiene además este llantazo monumental que hace que sea tremendamente difícil montar un tubular Prueba número uno, llanta en buen estado contra bombín. No le estoy echando líquido porque simplemente armaríamos un desastre. Eh, queremos ver si monta o no monta. Y yo sé que un bombín no es la primera opción para muchos, pero en el cerro cuando tu tubular se rinde, si es que eres una persona relativamente preparada, probablemente lo que tenga en la mochila es un bombín. Este va a ser mi mejor intento, lo prometo, pero esto va a ser penoso. Creo que muchos ya sabían lo mal que iba a funcionar esto, así es que pasemos al siguiente. Bombín de pie, sin tanque. Acá las cosas se empiezan a ver más prometedoras porque tenemos... Me equivoqué de lado. Tenemos más aire pasando por la manguera hacia adentro del neumático, así es que. Esta es la llanta que quería montar fácil. No. Test número. ¡Oh! ¡Ahí está! Si lo paso por alto, este este se me puede olvidar. Esta es la opción más económica que conozco. Si es que no tienes un bombín con tanque, que no son muy económicos, ¡Uh! tenemos 160 PCI. Está caliente gatillo <risa> Desengancho el gatillo, ahí cerré la válvula y ahora saco el bombín. 160 PSI adentro de esta botella. Lo más complejo de este sistema es conseguir una manguerita que la haga a este pituto y que permita hacer pasar toda esa cantidad de aire a la válvula de la rueda, porque si es que no puedes desarmar la válvula, si es que pones una manguera de este tipo acá y luego en la válvula de la rueda, lo que va a ocurrir es que por ese diámetro interno de la manguera, apenas va a pasar el aire alrededor de esta pepa. Queda muy ajustada ahí. Entonces no va a entrar la cantidad de aire que necesitas. Lo que tendrías que hacer es haber comprado una válvula original para tubular, haber sacado la pepa y luego haber puesto el pedazo de manguera que sea que hayan encontrado. Esta manguera era de otro bombín, así que voy a ocupar esta para que pase el aire lo más rápido posible. Invento Homemade número 1 A ver si se la puede En 3, 2, 1 Acá hay harta presión y esta salió volando así que En que estábamos así, 3, 2, 1 Qué pena no, no es poco el aire que tira pero no, no fue suficiente Cada prueba que hemos hecho con cada una de estas cosas, ni siquiera la hemos intentado con esta llanta, porque esta llanta yo sé que le cuesta un montón. Vamos a probar ahora el bombín con tanque, pero ya tengo pocas esperanzas de esto. En todo caso, esto es lo que estábamos buscando, porque la idea era buscar el peor de los escenarios para ver cómo se puede inflar una de estas ruedas. Lo estamos logrando, no, no, lo estamos logrando porque no estamos logrando hacer lo que queremos hacer. Eh, tanque. Este. Este bombín me lo pasaron los chicos de Cross Mountain y tiene la particularidad de que la mitad del bombín es un tanque de aire air tank y la válvula, el, el sistema es muy sencillo y me encanta porque la válvula es lo que uno bloquea aquí Bleep. ahí está bloqueada la válvula y ahora toda la presión que acumulemos con este va a estar esperando para llegar a este Veamos si funciona. Es <risa> muy suavecito. El tanque de aire debe ser mucho más chico porque ya llegué a 240 veces. En 3, 2, 1. Ya, esto está pésimo. Nada lo está inflando. El neumático está bastante suelto acá. Así es que más pronto que tarde llegamos al momento que quería llegar. Probablemente han visto cómo inflan los jiperos Redneck, sus jeeps cuando se les van los neumáticos a piso y se desmontan. Vamos a intentar hacer eso con este. Esa era toda mi excusa para hacer este video, vamos a hacer explotar esta hueá Prácticamente todo lo que hicimos en este video se hizo pensando en este momento Así es que ya tenía el encendedor Traje... <ríe> Traje estos desodorantes roñosos que encontré en la casa yo no los ocupo, yo... No, ya tengo que decirlo, yo voy a carretear todos los días con Axie Vamos a poner esto acá Y... <ríe> esperemos que todo salga bien Luego tengo que apretar el gatillo muy bien, tenemos el sistema de ignición. Ahora veamos si. Ojalá que no se incende nada, por favor. Vamos, este, este es el menos querido de todos, así es que.. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a tener esto preparado. Para que sea lo más rápido posible. ¡No! ¡Se soltó! ¡Ah! No, <risa> porque oh, vamos a saltar. No, <risa> la puta no funcionó para nada. Qué pena, bro. no funcionó nada. A todo esto había que sacar la válvula, en teoría. O la, la, <risa> estoy haciendo todo mal, a ver. Piensa, piensa, piensa bien. Piensa, no te emociones tanto. Vamos a sacar esta válvula y vamos a poner la que se le saca la pepa, porque si no algo va a explotar. Si es que funciona, no me ha funcionado para nada. Estoy cambiando la válvula porque me acordé recién que si, no tiene, si el aire no tiene una salida de escape, <risa> el neumático podría explotar. Así es que, sí. Estoy... Pensando poco, haciendo mucho eh, Voy a intentarlo de nuevo, voy a tratar de meter el desodorante más hacia adentro Pero no, no estoy con mucha fe en este minuto ¿eh? A la mierda todo ¡Pum! ¡Pum! No, no hace nada ¡Ah! Esta base se hace con benzina pero no quiero hacerlo con benzina ¡Oh! <risa> Para descartar voy a poner el otro desodorante rápidamente pero creo que el resultado va a ser el mismo A menos que Old Spice ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! Nada Absolutamente nada ¡Nada! No me quemé el neumático Sigue Sigue Ah, ¿Cómo se hace explotar un neumático, Juan? ¿no? En vista de que estoy con el rabo entre las piernas por no haber podido lograr lo que quería finalmente y que... pensándolo bien, es un poco peligroso para los niños en sus casas Ahora vamos a empezar a tratar de... ocupar los mismos métodos que ocupamos recién con algunas técnicas que quizás hagan que este neumático mañoso monte no quieren saber por qué este pegote. <risa> Tip número uno, si es que tienes válvula específica para tubular le puedes sacar la pepa y vamos a intentar inflarla con el mejor método que teníamos que era el el bombín de los chicos de Cross Mountain porque esta cosa no tiene una cámara de aire muy grande pero acumula 240 psi o más la ventaja que vamos a tener ahora es que toda esa presión va a pasar directamente por la válvula hacia adentro. Ya no, ya no hay ni un pituto que nos haga resistencia para que entre el aire. Esperemos que empecemos a tener más éxito porque esto está bastante tanque, tanque, tanque, tanque. En 3, 2, 1. ¡yey! Oh casi No montó ni uno de los dos lados pero se iba Probamos una vez más oh, pasado de los 240 trato uno No Ok Yo pensé que esta llanta iba a ser fácil pero no Vamos a intentarlo una vez más Con el con el extintor y sin pepa en la válvula. Este bombín solamente llegaba hasta 160, 160 PSI. Este bombín llega hasta 240 y más, 18 bares. Este es el límite de la aguja. Pero acá tenemos una cámara de aire mucho más grande. Vamos a inflarla y vamos a ver qué pasa esta vez. va a ser un proceso largo. Te voy a aprender a hacer más ¿Algún día? 160. 200... Buena sentadilla y trabajo de torso. Y... Y no sé, güey. Oh, 218 bares, debe ser como 260 PCI. Una presión. Todo oh, está caliente. Está casi caliente. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Voy a que con 260 PCI en 3, 2, 1 no mantiene el aire y huele a Axe eh. no mantiene el aire pero pero no necesitamos que mantenga el aire necesitamos simplemente montar el neumático y está está montado por todo el contorno de los dos lados está helado ahora oh ya, yeah. montó montó este, este esta buena la raja uh. ahora hay que desmontarlo, ya sabemos que ese sistema funciona ahí está un lado y ahí está al otro lado, para que no quede ninguna duda ya estamos, estamos de nuevo donde empezamos ya que sabemos que la presión y el volumen hacen un buen montador de neumáticos tomé prestada esta pequeña maravilla a mi papá sin que él lo supiera porque no estaba para preguntarle supongo que no se molestaría pero se supone que llega hasta los 240 y tiene un regulador acá que está a los 60 y máximo llega a 180 es de 2hp, no sé qué tamaño es, debe ser Vento 2000 Germán cuando estés editando busca Vento 2000 y dime cuánto qué capacidad tiene uh, se apagó el estudio para echar a andar la máquina El sonido más molesto que un compresor funcionando Uy, se apagó en cuánto se apagó se apagó en 120 y esto está en creo que esto lo podemos regular acá nope. no no no sé qué es lo que hace está en 120 110 y vamos a ver si es que eso es suficiente para inflar ese neumático no tengo la boquilla correcta, pero esta va a tener que hacer la, la misión. Cállate. No, no funcionó. La, la idea de haberlo probado era para ver si es que era una buena herramienta para tener. Aparentemente no. O, o no sé ocuparlo y se puede hacer de alguna manera, pero esto si lo vas a comprar a un taller de extinguiores, te cuesta 5.000, 10.000 pesos y es pequeño, lo inflas con tu propio bombín. Esta, esta simplemente tiene otra aplicación. Así es que sigamos con el test. Le voy a devolver esto a mi padre antes de cualquier cosa. Lo único que realmente no ha servido ha sido el extintor, porque acumuló como 260 psi adentro y tiene un volumen de aire bastante grande, comparado con este bombín. Que este bombín normalmente infla mis tubulares, pero esta vez esa llanta y ese neumático han salido mucho más mañosos de lo que pensé es por eso que este es el punto de no retorno en el cual empezamos a ocupar mis soluciones y he intentado ver si funcionan así es que la primera ya la había hecho en mai hace mucho tiempo porque mi bicicleta había pinchado no, mi bicicleta había desmontado Te lo y no tenía nada donde montarla estamos llegando a ese punto en que el raciocinio deja de ser parte importante en lo que sea que se esté haciendo y, y la locura empieza a, a tomar el control creo, ahí creo que pueden ver lo que estoy haciendo, estoy tirando el neumático hacia el costado y poniendo un poco de tape por el borde nada hermoso porque esto es simplemente una prueba de contacto y si es que estás en el cerro desesperado por llegar a tu casa porque si no te va a retar tu señora esto puede ser una muy buena idea para salir de la situación en la que sea en la que estés y debas llegar al lugar que debas llegar para que no te maten Esto... Ahora, esto es mucho más digno que la vez pasada Me voy a poner mirando para allá porque yo creo que ven la mitad de lo que estoy haciendo Exactamente lo mismo por el otro lado No he visto a nadie en YouTube hacer esto De hecho el único video que he visto que alguien lo hace es mío ¡Mira! ¡Funcionó! esa bicicleta se vendió con esta reparación Funcionó hasta el fin de los días Así es que... ¡Listo! Uh. ¡Ya! Vamos de nuevo por el primer bombín que no hizo nada <ríe> eh, Estamos sin pepa pero acá en verdad da lo mismo así es que Da lo mismo porque la cantidad de aire que logramos hacer pasar es demasiado poca y a esta, a esta solución le tengo demasiada fe Ya, probemos sin la válvula o esta llanta y este neumático pareciera que no son compatibles Es como que el aire se sale acá mismo Ya Siguiente No me defraudes por favor, he hablado cosas buenas de ti, no me defraudes por favor Es increíble lo rápido que se carga 160, 200, 240. ¡Woo! No es como que lo haya montado, pero... Pero no. Eso se podría tomar como un casi éxito. No, no, en verdad fue penoso. Vamos. Ya, este, este invento... Fue la versión mala de mi invento anterior Debo ser bien honesto Vamos a hacerlo como lo hice la vez anterior Esto pasa por hacer la mal <risa> Tienes que hacer la dos veces ¿Cuánta batería le queda al celular, estaba dando un juego terrible 60% de respetable Ya Neumático fuera Así de fácil se puede desmontar porque así de suelto está lo que vamos a hacer ahora es hacer las cosas bien Si es que ponerle tape a una llanta se le puede llamar a hacer las cosas bien Ya, lo que hice recién en verdad estaba pésimo porque luego el líquido probablemente no iba a poder sellar Entre la válvula del rim o llanta y la cubierta o neumático Este pedazo tiene que quedar libre Así es, que... oh gacha. acá tenemos un saboteador máximo, no lo había visto Mira esa weá. Bond Tracker esta, esta llanta Esta llanta de año 2014 eh, Es súper vieja pero... Cacha, está fisurada en todos lados está, está cuadrada, está horrible En fin Vamos a poner un poco de tape acá al medio Y vamos a aplicar La técnica exacta que habíamos aplicado Cuando logramos Hacer que esto funcione Ahí está pegado y lo que estaba haciendo Era dar vueltas Para cualquier lado en realidad Mientras pegaba el tape al borde de la llanta, para que el neumático luego se apoyara arriba de esto, este lulo. Y sí, esto se ve prometedor. Esto tiene mucho más sentido que. No puedo hablar cuando está por la cuestión. Esto tiene mucho más sentido que cualquier otra cosa. ¿Qué Hay que pase al lado de la válvula y se apoye y no, no moleste con el paso del aire. Hay algunas partes que están bien y el tape está por el costado y el aire no va a poder pasar entre la llanta y el neumático. Pero, por ejemplo, acá se cayó. Así es que antes de darle la otra vuelta voy a tratar de que esto quede arriba. Ahí. Y voy a hacer eso por todo el borde del neumático. Y ahora al otro lado. Esto si le pudiéramos poner un nombre, le pondría la técnica del tape invertido. Me da vuelta para que pegue la última parte. Ya, ¿por qué sé que esto funciona? Porque... Porque el neumático se va a apoyar arriba de todo este plástico. Y van a quedar muy pocos espacios por los cuales puede salir el aire. Además de que el mismo tape va a hacer que la, la pestaña del neumático se mantenga en este lado y en este lado cuando yo lo monte. Así es que sí, le tengo toda la fe, cachete ese otro. Se pone por el centro, adentro del neumático, ahí, y empezamos a montar el borde tratando de que no se nos vaya al centro. Lo vamos empujando con delicadeza para que ojalá quede atrapado donde queremos que quede atrapado. Uh. Es un lado listo y se ve bastante bien porque está arriba del tape. Y vamos por el otro. No ha sido capaz de inflar nada todavía. Este bombín, este bombín es de mi hermano. ¿Eh? Monta basura. ya líquido quizás solo quizás ¡Ah! uh! oh, por tan poquito ¿no tiene presión habría montado habría montado <risa> no me dieron los brazos ya estoy cansado de bombear, he bombeado un montón uh, estuvimos muy cerca probablemente este es 100% lograble pero no me voy a reventar vamos a ocupar el otro bombín. Oh, esta técnica del tape es infalible! Bombazo... Mira cómo va a montar esta. Ahora todo esto, si tuviésemos el neumático con líquido para tubular, mientras está inflando podríamos moverlo un poco y conseguir que muchas de las fugas se tapen. Esta tiene muchas fugas por la cantidad de llantazos que me di cuenta después de empezar el video que tenía. Así es que esto es lo peorcito que se podría poner, pero... con nuestro amigo el tape, estamos logrando que monte. ¿En qué estábamos tanque? Ya. Ahora oh, tengo los brazos hechos bolsa y hasta ¡Pum! Esto también habría montado. Este sería el momento para hacer esto. Pero tiene tantas fugas que... Se le va el aire rápido, pero mantiene algo. Y eso es lo importante. ¡Oh, estoy hecho mal. ¿Quién lo diría? Las dos soluciones, las dos soluciones más caseras, son las que van ganando. Así es que lo único que me queda por decir es que hay que probar la última y la peor de todas las ideas. Creo que con lo que hicimos queda bastante claro qué es y que no es capaz de inflar un neumático que está montado en una llanta horrible, porque esta llanta estaba, estaba casi peor que la mía el motivo de haber mostrado las dos llantas en un inicio era decir, ok, en esta va a ser fácil montar en esta va a ser imposible en esta ha sido prácticamente imposible así es que vamos a probar el último invento que les voy a decir por favor no lo intenten en sus casas antes de eso voy a sacar el tape porque si no estaríamos haciendo trampa digo que estaríamos haciendo trampa porque el tape funciona increíblemente bien Ah, no puedo montar esto ¡PEDROS! ¡Ayúdame con esta brinca! Ay, oh. Si se fijan, después de haber montado, esto queda solamente en el centro de la llanta. Entonces, no molesta nada el neumático una vez instalado. Pero ahora, ya no lo queremos. Y ya no lo queremos porque... Ya no lo queremos porque lo que se viene... Puede ser brutal. De más está decir que un método muy parecido a esto, pero que te costaría bastante más caro y harto más peso, es poner más vueltas de rim tape para que la llanta se ajuste más. Esto, esto son si celular, estos son soluciones por si tu celular falla en el cerro, así es que quizás puedas considerar tener un poco de tape en el momento de irte a pedalear. Ya. Llegó el momento Hey everybody and welcome to my channel Where safety is my number one priority <risa> Ya, eh, esto, esto puede salir pésimo No les voy a decir qué es esto, pero es obvio Porque no quiero que lo intenten en casa Ok, aquí vamos Fue demasiado, fue demasiado Y ahora tengo los uno... Oh, esto fue mala idea Una chispa en mi dedo y... ¡No! ¡Oh, ¡No había montado! Eso me tenía cero posibilidad de funcionar. Hay un incendio. Oh, había montado. ¿Intentémoslo de nuevo? Por la wea funcionó. <risa> sí Ay, esto no se hace en casa. Esto no.. Esto es una pésima idea. No sé si. El, el, el neumático seguro está dañado por el fuego. estaba súper bien montado. De hecho, está caliente, está tibia el neumático. ¿Cuándo me habían visto tan protegido? Bol? Entonces, acá va. Ojalá un poco más dosificada la. Oh, ¡Qué mala idea! Bol. pero no ya estamos haciendo una barbacoa de neumáticos este pobre ya no quiere más y <risa> quedó todo rostizado oh, yeah. por eso es que no se hace este neumático de bicicleta si no te funciona la primera probablemente vaya a terminar así con el, el con el neumático todo chamuscado la llanto también y eh, sí, esto está como... Se ve extraño por... por decirlo poco Aparte de lo chamusca que quedó la llanta y el neumático El rim tape, en alguna parte lo vi que se derritió eh, Probablemente es un truco Y solo un truco, no es como para hacerlo en tu casa Un truco de último minuto Si es que por casualidad andas pedaleando con benzina pero si sí, tienes un solo intento para hacerlo bien y probablemente ya hayas dejado todo un poco chamuscado así es que cero recomendable, esto caliente cero recomendable para el propósito ya sé por qué solo lo hacen los hiperos. ellos no tienen rim tape de plástico y sus neumáticos son un poco más anchos así es que no, no quedarían chamuscados de manera tan brutal este, este neumático probablemente ya es, es bueno para reciclaje nada más cuando estaba editando el video me di cuenta que se me había olvidado uno de los métodos más efectivos. A pesar de que la llanta esté destruida o no tengamos un bombín con tanque o un extintor, podemos montar nuestro neumático, poner una cámara por dentro y montar el resto de la cubierta. Ahora con un bombín normal simplemente inflamos hasta que el neumático esté montado en la llanta. Nota que está. Este es no montado. Acá se nota claramente que está esta línea por todo el contorno, excepto acá. Nos falta un poco más de presión para que monte acá. Este bombín pierde, pero. ¡ah! Ahí está. Claramente, al lado que le costó montar es el lado donde está el llantazo. Así es, que, así es que lo que vamos a hacer ahora es desinflar el neumático. Y lo vamos a desmontar por el lado que no tenga llantazo. Por el lado de la llanta que esté en mejor estado. Que es este de acá. Lo vamos a desmontar con mucho cuidado de no desmontar el otro lado porque queremos sacar solamente este borde y entonces ahora sacamos la cámara ponemos nuestra válvula para tubular Y lo que logramos con esto es que ahora tenemos que simplemente pelear con un 50% de lo que peleábamos antes, porque este lado, que era el conflictivo, ya está montado. Y este lado, que está en mejor estado, debería estar listo para montar mucho más fácil. Esa es una de las técnicas más efectivas, es que no tienes el extinto. Esto es sin tanque. Esta es otra llanta y otro neumático, pero el original que ocupamos está lleno de hollín. Está calcinadísimo. voilà Ahí tenemos nuestro tubular. Aparentemente esta llanta era mucho más fácil que la otra. En fin, de vuelta al video anterior. Así es que, ¿qué aprendimos hoy día? La verdad, no lo sé. Espero que algo. Creo que el sistema infalible y más económico, es tener un un extintor preparado para ocuparlo como tanque de aire aparte, si me preguntan a mí para la limpieza puede ser brutal el segundo método que mejor funcionó esto es todo para un neumático difícil de montar porque normalmente ocupo este bombín y créanlo o no, me ha salvado de algunas situaciones difíciles así es que le tengo harto cariño a pesar de que para casos extremos no es lo mejor pero después del extintor, el tape fue la segunda mejor alternativa porque fue capaz de dejar a este bombín o a este bombín inflar un neumático complicado en un tubular. Más allá de eso, el método más invasivo resultó ser eso, simplemente un método tremendamente invasivo, que si no sale a la primera probablemente ya te quedaste sin rim tape, un neumático quemado y una llanta calcinada, así es que... Era simplemente para fines de entretenimiento. Así es que eso es todo por el video de hoy. Si es que te gustó la locura de los tubulares que salió totalmente improvisado hoy día, dale un like. Si es que tienes algún amigo que quiera ver un neumático prendido en llamas, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.